Habla del rap, pero para rapear, tenés que tener el rap en los genes Si no, no te sirve, vas a seguir siendo siempre un simple nene Yo voy a ceder el año que viene, guarda que si te gano se te invierten los papeles Sos el que llora ya que llueve, sé ¿Sí? que adelante mi nunca se muere nice. Sos el que intenta tirar tu letilla, pero te sale gastilla y contra mí nunca se puede oh. Ganar contra el rapero que de verdad si sí tiene el level Y no lo muestra por miedo a dejar a los otros chiquitos porque él no quiere oh por supuesto, si quiero rápido con velocidad y me sale a tirar doble tempo pero eso lo dejo al resto, por supuesto no peleo un puesto un supuesto, puesto que no tengo, pero hasta cuando pierdo sé que lo merezco No, no voy más que fresco, tráigame a mí que lo reviento. Cuando no, no, no podés más como el viento, de las palabras que dije y tenía un acierto Yo no comento, más bien te digo palabras porque soy honesto Y tengo la cualidad, la habilidad y el que es fundamental como la altura en baloncesto Terminaste caído del pozo, donde oh. terminaste siendo un solo moncoso oh. Te metiste en un error que no era tu zona de confort y te resultó demasiado peligroso. Oh. Terminaste perdiendo, te encontraste con el oso. Oh. Y vos era la rata que salió muy corriendo porque solamente eras un simple mongoso y te faltó crecer. Oh. Te faltó tener ese poder que nosotros aquí leímos con los años. Y vos me decís que tener mi pomponi nivel oh. es que no es así, que no te sale. Si pones entre paréntesis instrumentales. El escenario y déjalo a todos los que saben por eso Se nota muy bien, este rapper no puede. Si quiere, lo intenta, pero que se quede. Porque yo voy a hacer que baja si puede. Este rapero dice que yo no soy rapero. Porque no hay rapero los genes. Te doy una cuchilla y cortarme la vena en vertical. Veamos que sucede. Porque este no es cabrón. Porque yo sí soy campeón. Yo no soy segundón. Siempre voy pa' mayor. Él dice que en su zona es de. Para mi de confort ya que soy soy de los que pisan la mina para que se muera la explosión ah, Me cada vez que te lo tiro yeah. porque este rapero sabe que fusilo y te lo ve oh. no puede conmigo porque yo tengo el estilo cada vez que te lo mato te parto porque querés este no puede conmigo si no tiene estilo porque sabe que lo mató otra vez no sé por qué mierda le pone la base de doble tempo lo quiso antes no lo va a hacer después oh. Suena porque le sale una sola vez y después ya no lo yeah. No sé para qué mierda le siguen poniendo la misma base Pase lo que pase, el doble tempo pase lo que pase Pero las personas son buenas cuando se las escriben Cuando no se las piensa nunca las hacen Ay. Forma que lo intente rapear mi pana, no sé si me temes Este rapero lo llevan los genes Abrime, veamos qué sucede Si no te gusta te voy a dejar mi nombre marcado en las paredes Te pensás que me preocupa perder con vos, Bobo No vemos el año que viene ¡Una más! Me queda una más Después te saludo el compás En este momento no te puedo tocar Porque estoy acariciando instrumental Date cuenta cómo te parto Y ahora no me canso de transpirar Porque hay una sola cosa que se puede hacer En la cancha y en la camiseta mojar